La información de la cantidad que será destinada para los bonos del Cabildo lo ofreció Jairo Cruz, encargado de presupuesto del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Sí, en vista de que hay algunas cosas que, que como es costumbre, algunos presupuestos se dan de realizar, eh, se realizan eh, diversos cambios y modificaciones para poder eh, eh, realizar ese acto de los bonos navideños para aquellas personas de caso recursos, para ayudar a esas personas en Navidad a tener una vida próspera de esta ciudad. O sea que es viable que se, que se den este año. Sí, sí, habrá bonos este año. ¿Para los trabajadores o para los regidores? No, para los regidores. Ellos se encargarán de repartir. Recordamos que en el año pasado, el monto aprobado para los bonos navideños dirigidos a regidores ascendió a 1.500.000 pesos. Giovanni Cordero, NTN.